Te saluda el profesor Mario Héctor boger Gracias por participar de este encuentro donde voy a presentar el programa Estratega Profesional. Rara vez el mundo ha cambiado tanto en tan poco tiempo. Nos ha tocado vivirlo a todos nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a avanzar a partir de ahora? ¿Estás preparado para la disrupción que viene en el próximo año? Bienvenidos y bienvenidas todos los que tengan interés en este programa. Doy una cálida bienvenida a la edición de este año de nuestro entrenamiento Weak Signal, débiles señales. Te brindaré una ruta clara para identificar débiles señales e interpretarlas. Los conocimientos los vas a ir adquiriendo a través del entrenamiento que te presentaré en los cinco módulos que integran el Programa y Entrenamiento. La 19 edición del Programa y Entrenamiento comienza ahora, en noviembre del 2021. Si por alguna razón no puedes participar, la siguiente va a comenzar el 28 de marzo del 2022. Ojalá puedas participar y a fin de año ya te sientas una estratega profesional y visualices qué va a pasar contigo en el año 2022 dominando estos nuevos conocimientos. Si te interesa más información, solicita una cita conmigo por Zoom durante 30 minutos. Vamos a conversar y te daré toda la información que te resulte necesaria entras a esta dirección bit.ly barra y solicita día y hora que te resulte a ti conveniente. Ya hemos certificado en estas 19 primeras ediciones más de 700 profesionales que han aprobado en 60 horas este entrenamiento y han realizado los exámenes correspondientes que les permiten ser una estratega profesional y consultor de clase mundial. A ver, hoy hay un grave problema actual. Muchos profesionales aún no le prestan atención. ¿Cuál es este problema? Nueve de cada 10 planes estratégicos solo tienen objetivos operativos. Voy a repetirlo. 9 de cada 10 planes estratégicos, solo tienen objetivos operativos. Objetivos que provienen de sus operaciones y de su cadena de valor, que se ejecutan en el corto plazo, son los objetivos del POA, del plano operativo anual. Por ejemplo, satisfacer a un cliente. Todos los días tenemos que satisfacer al cliente, al alumno, al usuario, brindar servicios de calidad, ampliar canales de ventas alternativos, o sea, en lugar de atender solamente en forma presencial, puedo atender también en forma telefónica, online, etcétera. Reducir gastos, aumentar ingresos, capacitar al personal, a los docentes, a los... son todos objetivos que dependen de las operaciones de la empresa, de la institución, de la organización. Sin embargo, se los confunde con objetivos estratégicos. Y si tú miras planes estratégicos, ves que muchos de estos y otros similares están como objetivos estratégicos. Mira, yo escribí en Google, Plan Estratégico Banco en Argentina. El Banco de la Nación Argentina figura en primer lugar. ¿Qué hice? Hice clic en ese banco, Banco de la Nación Argentina. Veo que tiene un plan estratégico vigente, 2017 al 2021. ¿Y qué es lo que encuentro? Lo primero que encuentro es que tienen un objetivo estratégico, brindar servicios de calidad. Amiga, amigo, no sé cuál es tu nivel de conocimiento, pero brindar un servicio de calidad es un objetivo que depende de las operaciones de la organización es un objetivo de corto plazo, permanentemente tengo que estar brindando servicios de calidad. Un segundo objetivo estratégico, que no es estratégico, pero ellos lo han puesto como estratégico, es ampliar y mejorar el uso de atenciones alternativas. Atender a, a, a, atender a un cliente de forma personal, telefónica, online, presencial, son dependen de las operaciones del banco ¿no? De, no, son objetivos estratégicos mira, primer sugerencia mía revisa los objetivos de tu plan estratégico o del plan estratégico de tus clientes tal vez te lleve la sorpresa que tengan objetivos operativos disfrazados de objetivos estratégicos a ver en el POA, en el Plan Operativo Anual y en el Plan de Negocios, se encuentran los objetivos operativos de corto plazo, los que se ejecutan todos los días, todo el año, que dependen de las operaciones y de la cadena de valor y están vinculados a la misión. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? En el PEI, en el Plan Estratégico Institucional, están los objetivos estratégicos que son los que se ejecutan a mediano y a largo plazo, dependen de la estrategia y se vinculan con qué, con la visión. O sea, la planeación tiene dos, dos, dos grandes motores, por un lado el POA, por otro lado el PEI, como un avión. Imagina que tú quieres tomar un avión de una ciudad a otra, de un país a otro, pero ese avión tiene un motor atrofiado bloqueado. Te pregunto, ¿tiene la misma potencia? ¿Qué opinas? ¿Tiene la misma potencia? Yo creo que no. Sin embargo, por la tecnología actual, el avión puede despegar, puede volar y puede aterrizar con un solo motor. Lo mismo le pasa a las empresas tienen objetivos operativos disfrazados de estratégicos y la empresa funciona igual. Claro, es rentable, pero al 50% de su potencia. Atención porque aquí tiene su una ventaja competitiva muy importante. 9 de cada 10 planes tienen objetivos operativos disfrazados de estratégicos. A las empresas les va bien, pero el 50% de lo que les podría ir, porque no tienen objetivos estratégicos. 9 de cada 10 planes solo tienen objetivos operativos. Escribe en Google la palabra plan estratégico, abre los planes que salen. Van a salir planes de empresas de primer nivel, de universidades, de organizaciones públicas, y ¿qué vas a descubrir? Objetivos operativos disfrazados de estratégicos. ¿Y por qué se crean objetivos operativos en el plan estratégico? Porque utilizan el análisis FODA, DOFA, SWOT, que solo es una foto del día en que se hace ese listado del FODA y con el FODA no se pueden crear objetivos estratégicos. El problema está resuelto. Los grandes pensadores como Prahalad, Anzouk, Porter, Hammer, entre otros, han resuelto y han definido que en el POA tiene que haber un FODA, yo lo llamo matemático, y objetivos operativos, y en el PEI tiene que hacer un análisis de WIC signal para crear objetivos estratégicos y tener indicadores, key performance indicator indicadores de desempeño en tiempo real, en milisegundos, para tener información mientras los hechos pasan. Y este es exactamente el contenido del programa que yo voy a dictar. Primero, va a ser un entrenamiento totalmente práctico. Vas a crear un área de inteligencia estratégica. Vas a tener entrenamiento en el uso del software alerta gerencial en la nube para tener los KPIs en tiempo real vas a dominar el FODA matemático, vas a crear un área de inteligencia estratégica para identificar e interpretar las weak signals, las débiles señales, con la finalidad de descubrir oportunidades futuras que hoy no existen, pero que se están gestando. Vas a crear un área de inteligencia estratégica para identificar e interpretar weak signals, débiles señales, con la finalidad de descubrir amenazas o riesgos futuros que ya se están gestando, hoy no existen. Y vas a crear escenarios de advertencias tempranas. Vamos a elaborar cuatro escenarios matemáticos de advertencias tempranas, del comportamiento de las Wix Signal. esto es planeación estratégica en base a escenarios. Veamos el primer punto. Entrenamiento en el uso del software alerta gerencial en la nube para tener KPIs en tiempo real. Este es un software que yo desarrollé siguiendo las enseñanzas que me dio en forma personal el doctor Robert Kaplan. Ahí me ves a mí, con un celular en la calle, viendo los indicadores de uno de mis clientes. Desde mi celular tengo seguimiento a lo que está pasando en la empresa de uno de mis clientes. Desde un tablet, desde una PC, desde un celular, el software está en la nube, no hay nada que instalar. En tiempo real, si en este momento... Alguien de la empresa de mi cliente logra una venta de mil dólares y escribe mil dólares, da Enter en el acto, yo lo veo en mi celular. Eso es tiempo real, milisegundos. Desde Excel se importa automáticamente a este software, o desde un RP o desde SAP, no hay que volver a escribir dos veces. Esto es útil para indicadores del plan operativo, también es útil para el plan estratégico institucional y para el balance core card. Es como que son tres software en uno solo. Tú vas a acceder a un software demo. El software tiene un modelo matemático que hemos desarrollado con un ingeniero. Al abrir el dashboard, lo primero que ves es un velocímetro que te informa de todos los objetivos que tiene una organización en todas sus áreas, en compras, en ventas, en sistemas, en recursos humanos, la totalidad de objetivos, de 0 a 100, donde 100 sería se lograron todos los objetivos. ¿Qué porcentaje de avance tiene toda la empresa? Estamos en el 59%. Si hago clic en ese velocímetro, me va a mostrar las distintas gerencias o áreas que aportaron para llegar a ese 59%. Por ejemplo, ventas, soporte, administración, recursos humanos, en fin, todas las áreas de una organización. Puede ser una organización pública, una universidad, una PYME. Si ahora hago clic en una de estas gerencias, por ejemplo en ventas, hago clic, me abre el área de ventas y que veo? ¿Qué objetivos tiene ventas? ¿Veo qué indicadores, qué meta, eh, eh, qué porcentaje de avance tiene y en qué estado está a través de los colores? Si hago clic dentro de ventas, puedo ver quiénes son los que trabajan en el área de ventas, qué cantidad de objetivos tiene cada uno y un velocímetro que me muestra en qué estado está cada una de las personas que trabajan en esa gerencia y si hago clic en una de esas fotos puedo ver cualquier persona de esa gerencia en qué estado se encuentra en el caso de este señor Felipe, recuerdo que cuando yo eh, me encontré con él en la empresa, le digo ¿cómo va Felipe? bien profe tranquilos, tengo todo bajo control cuando yo entré a mirarlo miren, ahí hay dos que están en rojo ¿Qué significa? Que no ha hecho nada. Pero él, tranquilo, profe, todo estaba bajo control medio. Con tres clics se llega a la causa raíz. Este software ven, permite ver en cascada el comportamiento de una empresa. Entonces, veo primero la organización. Veo en qué forma está toda la empresa. Luego veo cada una de las áreas. Y luego veo a una persona. Tres clics, yo llego a toda la información. ¿Tú crees que esto será útil para tu empresa? ¿Tú crees que esto será útil para las empresas de tus clientes? Estés donde estés, tú tienes el control. Porque te permite ver en tu celular tus indicadores y si tienes password, los indicadores de tus directores o gerentes. Viaje, donde viaje, toda la información está en tu celular o tablet. Te vas a Estados Unidos, te vas a España y tienes el control total. Te vas a cualquier ciudad y también lo tienes. Los gerentes generales o dueños de empresas tenían algunos temores de salir para no perder en contacto con su empresa. Con este, con este software mantiene el control total las 24 horas del día. Esto sigue todo lo que me ha dado a mí el doctor Kaplan. ¿Qué opinas? Vas a practicar este software. Vas a recibir un demo y lo vas a practicar. Y luego se lo podrás mostrar en tu celular a los a, a, a, a miembros, a colegas de tu empresa o si eres consultor a tus clientes. Si te entusiasma la idea, esto entusiasma a los clientes. ¿Por qué? Porque les muestra una forma de tener información en tiempo real. Ya no hace falta más tener post-mortem análisis de indicadores el día 30 de cada mes. Y digo post-mortem porque ya pasó lo que pasó. ¿Qué podés ver el día 30? Podés tomar decisiones para el futuro, pero lo que pasó, pasó. ¿Quién se acuerda de lo que pasó el día 3, 5, 8? Si hoy fuera 30. En cambio, con este software toma decisiones día a día, en el instante al instante. El segundo tema que vamos a tratar en este taller de entrenamiento práctico es el FODA matemático. El FODA matemático trabaja en base a pareamientos matemáticos. Matemáticamente van a luchar las fortalezas contra las oportunidades, amenazas, debilidades para que sobresalgan las más óptimas para la organización. Por ejemplo, imagina que un alumno o un cliente o el gerente general de tu empresa te pregunta a ti ¿cuál es matemáticamente la fortaleza que más impulsa el logro de las oportunidades de nuestra empresa para crear un verdadero objetivo? ¿Tú qué responderías? A ver, si tú tienes este FODA, ¿qué le responderías? Tú no puedes responder nada. Tú no tienes ninguna información, salvo subjetividad. Porque todas esas fortalezas son iguales. Nada te permite detectar, si es más importante, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, todos son iguales. Y yo pregunto, ¿crees que es útil tener esta respuesta? ¿Serviría de algo? El FODA no te lo permite. En cambio, el FODA matemático sí te lo permite. ¿Cuál es matemáticamente la amenaza que más puede dañar a una empresa? ¿Para qué? Para crearle un objetivo de defensa. No lo puedes saber. Todas las amenazas son iguales, en cambio, en el FODA matemático lo sabes instantáneamente. ¿Cuál es matemáticamente la debilidad que prioritariamente hay que transformar en fortaleza para apoyar el logro de oportunidades y enfrentar amenazas? Nuevamente no lo sabes, con FODA matemático sí lo sabes tú vas a entrenarte en el uso de este software y de su metodología. Y por último, el resultado final del FODA cae en un balance estratégico. Generalmente se lo hace de esta forma, subjetiva, total. Para hacer esto no hace falta ser profesional, cualquiera hace ese cuadrito. Cruzás una fortaleza con una oportunidad, ¿cuál? La que más te guste, si total son todas iguales. Vas a poder conocer matemáticamente cuál es la estrategia óptima. Matemáticamente, ¿cuál es la estrategia a aplicar? Es erróneo aplicar las cuatro estrategias como se ve en ese gráfico. Una de las cuatro es la óptima. Por desconocimiento se hacen las cuatro funcionalidades. ¿Qué te parece? ¿Prefieres seguir cruzando subjetivamente o cruzar matemáticamente? Vas a dar respuestas matemáticas que el FODA no te permite. Vas a poder contestar cualquier pregunta. Fred David tampoco lo permite, Fred David solo le da un peso a cada uno de los elementos del FODA, pero el trabajo es lineal y el FODA es un sistema. Bueno, son más de 700 los testimonios que tengo de lo que es el FODA, ¿no? Este es el autor de un libro o varios libros muy importantes, me dice, difícilmente podré desarrollar procesos diagnósticos con la DOFA tradicional. Es colombiano, por eso dice DOFA. Ya me es imposible abstraerme de los argumentos presentados frente a la foda matemática. Ya se está enseñando foda Matemático en 14 universidades. Aquí tenemos una de ellas. Este licenciado y máster en finanzas está dictando en posgrado foda matemática. ¿Qué opinas? Bueno, rápidamente vas a utilizar Foda Matemático y lo vas a poder eh, trabajar sin dificultades de tu computadora. Ahora, Foda no es útil para crear objetivos estratégicos. Foda Matemático tampoco es útil para crear objetivos estratégicos. ¿Por qué? Porque Foda es una foto, sea matemático o sea subjetivo. El FODA solo sirve para crear objetivos operativos, no para crear objetivos estratégicos. El problema, como dijimos antes, está resuelto. Michael Porter, Igor Ansofi, Ansof Prahalad, Hamel y muchos más hablan de la creación de áreas de inteligencia estratégica para interpretar las weak signals. Y esto es lo que vamos a hacer en este módulo. Ahora, presta atención, yo sé que lo estás haciendo, pero presta especial atención a esta información. Ninguna universidad, ninguna escuela de negocios en Argentina, que es mi país, y tal vez tu país si no fuera Argentina, están enseñando Wixigna. Ninguna, ninguna. Y si tú conoces alguna que lo esté haciendo, infórmame para cambiar este mensaje en el futuro. Hay 256 millones, a ver, voy a repetirlo. Hay 256 millones de artículos en Google. Si tú escribes en Google, Wix Signal... Hay 256 millones de resultados. Claro, todos en inglés, por supuesto. Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, aplican totalmente Wixigner. Finlandia, por darte el nombre de un país que es uno de los precursores de Wixigner. Y América Latina. Seguimos con el modelo de los años 1960, visión, misión, valores, FODA, matriz, BCG, objetivos, operativos confundidos de estratégicos. Más de 3 millones de profesionales escriben artículos de signal en Google Académico. Si escribe Wix Signal Autors en Google Académico, vas a ver que hay 3.640.000 autores de artículos. ¿Qué opinas? Creo que en América Latina nos estamos perdiendo algo, ¿verdad? ¿Qué logran los profesionales que saben identificar e interpretar Wixigna? Cuando tuve a mi cargo la elaboración del plan estratégico, hablé con el doctor en Ingeniería de Minas Jorge Navea Castro, que es director de Planificación Estratégica de la Universidad Atacama, en UDA, y él me dijo, analizando la Wixigna, logré identificar... 13 amenazas y 14 oportunidades futuras que no conocía y que el FODA de la universidad no había detectado pero él es el director de planificación estratégica y claro, nunca podría haber detectado el FODA porque es una foto esta es una empresa pública provee armas y municiones a casi todos los países de América Latina Ahí estoy yo en el medio con dos almirantes, que eran los directores de, de, de esa institución. Atrás están todos los oficiales de la Marina, del Ejército este, y eh, la Fuerza Aérea de Colombia, y se, haciendo ese trabajo. Ahí se descubrieron 21 oportunidades futuras y 32 amenazas futuras. Y todas fueron validadas matemáticamente. Hay un software en Excel que yo te entrego, te lo voy a entregar sin password, porque es el que yo uso en mis consultorías, que permite eh, hacer la validación matemática. Esto fue en el Poder Judicial, acá en la Argentina. Las ocho fuentes de hechos portadores de gérmenes del futuro para descubrir oportunidades y amenazas futuras superó mis expectativas, dice esta ingeniera de calidad, licenciada máster, María José Toledo. La Universidad de Lima, el máster ingeniero y licenciado Philip dice, logré descubrir 15 oportunidades futuras y 23 amenazas futuras que el FODA no permite descubrir. Vas entonces a crear un área de, de inteligencia estratégica, vas a identificar e interpretar weak signals, débiles señales, con la finalidad también de descubrir amenazas y riesgos futuras. Antes era oportunidades, ahora será amenazas. Una de las herramientas que yo entrego es la rueda del futuro. Está en Excel, sin password. ¿Por qué sin password? Porque la tienes que usar en tu empresa o la tienes que usar en tus consultorías. Sí, yo sé que puedo cobrar por venderla, pero la quiero entregar sin costo. Y vamos a crear finalmente... Escenarios de advertencias tempranas. Si tú hiciste el curso de Wix Signal conmigo en la clase 4, habrás visto que eh, habían dos elementos muy importantes eh, para poder identificar Wix Signal. El segundo de ellos era crear escenarios de advertencias tempranas. Vamos a crear cuatro escenarios matemáticos de advertencias tempranas del comportamiento de las Wix Signals. ¿Por qué? Porque no hay un solo futuro, hay múltiples futuros. Entonces, tenemos que analizarlo. ¿Cómo lo vamos a analizar? Lo vamos a analizar con esta metodología, que es la metodología de planeación estratégica a través de escenarios matemáticos. Acá tú vas a poder construir estos cuatro escenarios y vas a poder elegir matemáticamente cuál es el escenario óptimo o el escenario por el cual apuestas el futuro de una organización y vas a tomar una decisión matemática que le va a permitir a la empresa reorientar su plan estratégico para dar seguimiento a las weak signal y para lograr mejores objetivos estratégicos. ¿Qué opinas? ¿Es esto lo que te hace falta? ¿Tienes experiencia en cada una de las herramientas que mostré? Bueno, si no lo tienes, tranquilo, porque en el taller te, te vas a cansar de tener experiencia. La idea del taller es que tú y yo seamos como si fuéramos socios. Tú presentas una empresa y juntos vamos a hacer el trabajo para esa empresa. Tú haces, yo te doy las instrucciones, tú lo haces, me lo mandas, yo lo reviso, si está bien, vamos al módulo que sigue. Es como si fuéramos socios académicos, pero como si fuéramos socios en la práctica. Toda mi experiencia la vuelco uno a uno contigo, cara a cara. Entonces, ¿qué vas a recibir en este taller práctico? ¿Te acuerdas de la clase 4, no? Del curso de Wix Signal. Necesitas crear un área de inteligencia estratégica y crear escenarios de advertencia temprana. Bueno, para eso vamos a utilizar... El software de alerta gerencial, el FODA matemático Wix Signal para descubrir oportunidades futuras, amenaza futura y vamos a crear cuatro escenarios matemáticos de advertencia temprana del comportamiento del Wix Signal. Vas a acceder a software web demo, no tienes que pagar nada, plantillas en Excel, te voy a entregar sin, sin password, la rueda del futuro y la matriz de priorización matemática para Wix Signal. Bueno, si te interesa más información, solicita una cita conmigo por Zoom, 30 minutos es más que suficiente, conversemos, te doy toda la información que te falte, eh, la dirección de internet para pedir una cita conmigo es esta, bit.ly, L-Y, L -Y, ¿ves? Barra entras ahí, pedís el día y hora que te resulte conveniente una cita, y vamos a conversar con la información que necesites. Estás a un paso de terminar el año como estratega profesional. Bueno, imagínate cómo será tu próximo año si eres una estratega profesional. Te espero. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.